Señores, eh, ayer martes estuvieron aquí los Leones del Escogido en el Estadio Julián Javier enfrentándose a los Gigantes del Cibao y por allá estuvieron Néstor Flow y nuestra compañera Camila Marejo y pues le hablaron con los fanáticos de los Gigantes sobre si estuvieron de acuerdo o no con el cambio que implicó a Albert Pujols de los Gigantes al Escogido por dos jugadores así que pues entonces, un, un cambio que a principio de temporada eh, se habló mucho, fue muy debatido y aquí pues Albert Pujol estuvo aquí en San Francisco eh, jugando con el escogido en su primera visita, así que vamos a ver a la gente, los fanáticos allá en el Julián Javier en este sondeo de los Osobrosos señores estamos aquí en el Julián Javier hoy está el escogido versus los gigantes los Osobrosos están aquí ya ustedes saben, fue bueno el cambio de Albert Pujol con los dos peloteros vamos a preguntar a ver sabes que Avia Pujol ya es un pelotero que está, de, que está en decadencia. Y él hizo una promesa de venir a jugar a la República Dominicana. Ahora más, él es el liceísta. Él lo ratificó. Que él quería jugar con el, con el escogido, con el escogido. El escogidista. Entonces, por eso fue que se hizo el cambio, pero le favoreció a los gigantes. Pues la situación de que Abel Pujol ya es un lotero que tendré que hacer. esto seguro seguro seguro un 100%, un 100 seguro de eso que, que le fue factible porque ver pujol quería jugar en santo domingo claro a Pujol jugar aquí era y lo está haciendo pero fue factible fue factible fue muy bueno pues fue favorable fue muy favorable consiguieron lo que buscaban pujol por lo que se ve no iba a jugar en san francisco y los gigantes consiguieron dos por uno fue favorable ¿Le, ¿Le benefició a los gigantes del Cibao? Quizás no te, no de acuerdo, pero él fue el que pidió el cambio y la gerencia tiene que, hacer, tiene que decir que él fue el que lo pidió el cambio, porque no somos locos. ¿qué? 16 años esperando a Eve el primer drag en el 2005, estamos en el 2021 y, no, y él pidió que lo cambiaran. Eso fue así. No, okay. Porque yo no juego bolota. Señores, seguimos aquí en el estadio Julián Javier. En el otro ángulo está la bellísima, mi compañera Camila Merejo. Gracias, mi querido Néstor. Y así estamos preguntando a los fanáticos qué opinan del cambio que hubo de Albert Pujols hacia el equipo del escogido. Bueno, para, para nadie es un secreto que Albert Pujols es una leyenda. Es un, es un privilegio para, para el país. Claro que nos hubiese gustado que hubiese jugado con nosotros, pero de todas maneras es un privilegio tenerlo aquí, aunque sea con el escogido. ¿Fue favorable el cambio de él o no? Sí, claro, muy favorable. Él no va a jugar este año, maná, y los otros van a quedar con nosotros. Claro que fue favorable, aunque Albert Pujol es un gran pelotero, el cambio con los jugadores nos beneficia a la larga a nosotros el equipo de los gigantes, así que no es nada que juegue con el escogido si el cambio nos favoreció bastante. Yo soy fielmente de, Ale, de, de Albert Pujol, es mi leyenda, pero se me cambió. A los lo escogidos, y hoy yo me, me encuentro inconforme, pero sí que lo aprecio porque le es una leyenda. Ha sido muy favorable para nosotros, porque tú sabes que Pujol eh, va a jugar dos o tres juegos, lo que uno tiene entendido, nosotros tenemos dos peloteros del día a día. Señores, esas fueron las opiniones de los fanáticos sobre haber Pujol y si su cambio al equipo del escogido. Escuchamos que muchos están de acuerdo, otros que no. Así que eso fue todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima aquí en Los Dos Ahí está, ahí vimos el sondeo que hicieron ayer los muchachos desde el Estadio Julián Javier. Eh, y allá, atención fanático, eh, no se escondan, no tengan vergüenza, hablen con nosotros allá, que estaremos durante toda la temporada, si Dios quiera, allá, pues, hablando con ustedes sobre los gigantes y sobre el béisbol dominicano. Así que, eh, muchachones, allá, en, fanáticos, las cámaras de los osorosos, Van para allá con Néstor Flow y Camila Merejo durante toda la temporada y una cosa ayer que se que se dijo de las redes sociales desde anoche y hoy en la mañana es que supuestamente abuchearon a Albert Pujols allá en el estadio eh, fue una noticia o unas versiones verdad que corrieron durante la noche ayer durante el partido y esta mañana también lo vi en las redes sociales ustedes que eso es falso allá? toda falsedad sí. Albert Pujol no se abuchó, se le aplaudió e incluso del lado de, de los visitantes eh, había más personas. Porque querían ver una estrella, Albert Pujol próximo Salón de la Fama. Es una leyenda del béisbol, aquí no fue abuchado. Sí estamos molestos como fanáticos porque no jugó nunca aquí, no le favoreció jugar aquí y jugó en Santo Domingo. Pero no fue abuchado en el ponche mm. fue, se rieron un par de gente pero no lo no, sé ya es cosa del juego sí, sí. ya es cosa del juego pero recuerde que cuando empieza el béisbol y llega a octubre todo el mundo son enemigos <risa> ya saben no bueno y, y qué bueno verdad que sí. o sea tú que estuviste ahí pues nos no, no, haya falsos. confirmado no, eso no, porque de verdad como va a buchear a una estrella de Ave no. no. oye no pues hubiese hablado muy mal de la fanaticada de los gigantes no eh. no no eso es eso, falso, eso. Qué, bueno, qué bueno que eso no, no pasó así que eh, que sí así ese comportamiento de, lo, de los gigantes, de, lo, de la fanaticada de los gigantes y de la fanaticada de béisbol con este super jugador uno de los mejores jugadores de béisbol dominicano que ha pasado eh, hay que decirlo, un hombre que va rumbo al salón de la fama y que siempre pues eh, se le ha aplaudido por su humildad y por su respeto y su caballerosidad con la gente Claro, sí, sí, sí. Es un pelotero muy caballeroso del fútbol y con mucha historia en el béisbol de la MLB. Así es.